Buen día, mi nombre es Lauritzel y hoy les vamos a hablar sobre la nomenclatura química. Mi equipo está conformado por Diego Eduardo, Xcaret, Diego Armando y su servidora. Bueno, nosotros hace unas semanas hicimos una encuesta para primero, cuarto y quinto semestre y nosotros vimos que la mayoría de los grupos tuvieron muchos problemas con el tema de nomenclatura química y bueno... Este proyecto se va a basar en ayudarles, ayudarlos a ustedes a que se orienten más, a que tengan menos dudas y, y también para aclararles algunos puntos sobre este tema. Toda la información que obtuvimos de las encuestas previamente mencionadas la organizamos en dos bases de datos. En la primera base de datos... Se, se encuentran, podemos encontrar las tres tipos de nomenclaturas que son la tradicional, la sistemática y la stock bueno, en estas eh, podemos ver también su definición sus procedimientos y algunos ejemplos y bueno, esta base de datos nos sirve para dar un conocimiento teórico para, lo, para entender mejor las tres tipos de nomenclaturas y esperamos que esto les sirva a los compañeros que quieran comprender, entender y ver la manera correcta de realizarlas en la segunda base de datos cuenta con 30 ejemplos de compuestos químicos, en donde se refleja cómo se nombran en los tres tipos de nomenclaturas: su fórmula química, su uso en la vida cotidiana y una imagen como referencia de estos mismos. Bueno, las dos bases de datos cuentan con un formulario donde está toda la información más precisa para que sea más fácil para el usuario comprenderla. de aparte de PC conmigo. En esta aplicación o solo código se desarrolló un programa en el cual los chicos de primer semestre o de cualquier otro semestre que hayan tenido dudas en su momento, aprenderán y comprenderán ahora sí la nomenclatura química. El programa consiste en un juego de verdadero o falso, en el cual solo tendrán 5 preguntas, de esas 5 preguntas hasta el final tendrán sus respuestas correctas o si no también incorrectas, pero también si tuvieron alguna mala o dos... Pues lo puedes volver a intentar, claro que sí, tendrás una opción hasta abajo. Y aparte de eso también tendrás la opción de regresar al menú, para que puedas escoger otro tipo de nomenclatura que hay. Conclusión, la importancia de la nomenclatura química es que el nombre organiza y clasifica los diversos tipos de componentes químicos de tal manera que con su término identificativo se puedan dar una idea de qué tipo de elementos lo componen, de manera que sean fácilmente reconocibles y se pueda consolidar una convención. Aquí les dejo un tríptico para complementar lo antes dicho. gustado este video que mi equipo y yo preparamos para ustedes